Pregunto, ¿te gustaría aprender fotografía profesional? Con el pack de tres cursos para aprender fotografías de principiante a pro, lo vas a lograr. Primero, Iniciación Fotográfica, Composición Fotográfica y Retoque Fotográfica. Hola, soy Eber, y en este video te voy a contar el paso a paso del curso. Te pido que te quedes hasta el final porque te voy a revelar un bonus que trae el curso. Empecemos. El primer curso, aprenderás a manejar tu cámara para crear cualquier imagen que te propongas. Segundo curso, tus fotos no serán las mismas porque vas a aprender a encuadrar, a crear la imagen con herramientas sencillas. Y un tercer curso, aprenderás a dar color profesionalmente crearás fotomontajes, tu creatividad no tendrá límite, falta poco para revelar el bonus, aguantame un poco es 100% digital y vas a tener acceso al curso para siempre garantía de satisfacción, si no te gusta te devolvemos tu dinero, vas a obtener el diploma que Hotmart te da con su nombre. Lo vas a poder pagar con tu moneda local. Así que podés realizar el estudio en el país que te encuentres. El Skicker Nice. Él va a ser tu profesor. Es un fotógrafo profesional. Realiza cursos en toda Latinoamérica y España. Estas son las marcas que confían en el trabajo de él. ¡Wow! Muy buenas esas. Ahora sí, llegó el momento de darte a conocer el bonus. El primer bonus es un e que será tu guía, tu manual, con toda la teoría y técnica necesaria para manejar tu cámara. Un segundo bonus. Ingresas a Masterclass, donde te cuenta modos alternativos para trabajar mientras viajas. Y un tercer bonus, dos mejores preajustes, para dar color original y realzar retoques profesional y acabado personal. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿verdad? Date prisa y hace clic en el enlace o copias y pegas en tu navegador para conseguir el pack de tres cursos más bonus más descuento no dejes pasar esta oportunidad y convertirte en un experto en fotografía